Hola, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal de Telenor Pumpkin, un nuevo mod, Mónica Fuji Un nuevo mod que no lo he jugado todavía. Eh, antes lo pusieron, pero solo es he una canción y ahí la han actualizado y han puesto más, dos canciones más, pero. Yo no he ni la primera ni esas dos nuevas, así que vamos a probar el juego. Ya que tenía ganas de jugarlo, así, y, así que lo he grabado rápido. Y pues bueno, empecemos, Mónica, los tres ya más de semana. Eh, mira. La canción está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vale, pues la canción de está tan mal, ¿eh? eh. Está muy chulo este, hemos... ¿no? Empieza a complicarse Cuidado y bien hecho, lo hemos conseguido. Primera canción, con 10, está muy chula. Oye, eso se ve difícil, eh. Muchas de esas canciones, ¿no? Está muy chulo, eh. ¡Uf! Uh, ¡Lo he conseguido! Un fatal error ha ocurrido. Espera, ¿quién? ¡No me deja nada! Le estoy dando escape a todos los botones y no me le pasa nada, no hace nada Algo pasa, ¿eh? Algo pasa, algo pasa, creo que algo... Sí, sí, sí, algo pasa Charate, girlfriend... ¡Ostras! ¡Oh, que le han borrado a, a girlfriend de... O sea, a la chica del, del juego Toda la me ha gustado un montón ¡Ostras! Se ha vuelto gigante ¿Cómo puede pasar eso? Puede ser que se haya vuelto gigante y ahora eh, si os fijáis en, unos en algunos momentos sale como bugueada. Bueno, que sale ella, pero glitcheada. lo habéis visto. Pero es que es en un segundo. Y no puedo verlo muy bien. Entonces. Tío, le, le deja de pulsar. ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! Última canción conseguida. Vale. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros si queréis ver más vídeos. Y adiós.